Gabiz d'A. Yo te qua, yo te quiero que yo la bata pour épalmonter. Ma pure présente. Es mi es lo que está pasando. JK Bla, que no estoy entendiendo. Fila de palomo, entonces está fundiendo. Que van corriendo, diciendo, contándole al mundo entero Que pasa del llegar hay que llegar primero El mismo credo del caballero negro Desde el extranjero va mi gente del barrio Bandidos finos, amigos sinceros Los que se criaron conmigo en el guero Y aprendieron el camino del guerrero Camino, peligroso, donde no camina, vistajoso Si tú no sabes hablar, te dejan silencioso No existe bendición del todopoderoso Si ellos te tienen de frente, encañonado. Escuchen este locotrón, que fue un y no hace pantalla No vine a fregar con gente, haciendo show y no dan la talla Recordando que soy de otra raza, coronado de los que me cazan Por mi bloque no hacemos bultos, si tú te pasas ella, eres historia Muchos y maliciosos, maldito que resbalos recogiendo el mundo, junto lo duro. Pero como dice el dicho al inicio de este disco, hay que saber llegar para llegar primero. ¿Qué es lo que está faltando? Que no estoy entendiendo. Esto se está fundiendo?